Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora me estés escuchando. Eh, hoy, casa 8 en los 12 signos, como venimos haciendo. Les recuerdo en este video que yo todo lo que leo, lo leo del manual astrológico que hicieron los alumnos del CAF. ¿Sí? Así que a bajárselo gratuitamente en PDF desde esta página o comprarlo en papel. Bueno, Casa 8. Casa 8 en Aries. Impacientes, competentes, luchadores. Casa 8 en Tauro. Afectivos, posesivos y productivos. Eh, casa 8 en Géminis. Educados, comerciantes e eh, inquietos. Casa 8 en Cáncer. Nutridores, protectores y... Abandónicos. Casa 8 en Leo, autoritarios. Eh, necesitan de la aprobación y eh, usan mucho el trabajo de conciencia. Eh, casa 8 en Virgo, autoexigentes, eh, de juicios rápidos y eh, muy dedicados a la salud. Eh, casa 8 en Libra, recopi, eh, reconciliación, perdón, reconciliadores, eh, guardan las apariencias eh, y muy dependientes del otro. Casa 8 en Escorpio, eh, traumas, tabúes, poder. Casa 8 en Sagitario, fanatismo, herencias, inmigración. Casa 8 en... Eh, Capricornio, supervivencia, tradición, austeridad y Casa 8 en Acuario, pertenencia, rebeldía, pulsión y por último Casa 8 en Pisces, orfandad, sacrificio y adicciones. Guarda cuando se encuentran con una Casa 8 en Pisces, tienen que ser muy conscientes de que pueden estar ante una personalidad que eh, tiende a las adicciones. Y eso no quiere decir que sean solo adicciones eh, de las malas, de las graves. Puede llegar a ser un adicto al trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, guarda cómo enfocan esto en una sesión de carta natal les mando un abrazo muy grande a todos, a todas, a todes nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí, todos los días te digo lo mismo, mañana, ¿cómo no nos vamos a encontrar si tenemos que hacer la casa 9 en los 12 signos Chao, hasta mañana que tengas un hermoso día <música>